para aclarar el problema del sacrificio de los Chiapas, hay que acudir a, a manuscritos y en este caso lo que ha sido útil es lo que publicó eh, el escritor Jan de porque él era un magnífico investigador, nada más que su mentalidad, su formación era extranjera. Entonces, creo que no supo interpretar perfectamente bien el contenido de esos documentos, sobre todo, que estaban escritos en castellano antiguo. Así que es difícil hasta para nosotros leer un, un documento en castellano antiguo. Jan de Vos estuvo varios meses en Guatemala y ahí pude encontrar documentos importantes referentes a varios conquistadores. Los conquistadores relataban los hechos pero buscando siempre eh, exaltar su participación personal porque el objeto era hacerlos llevar al rey para que concediera sobre todo los pues, ingresos y además eh, posición dentro de, dentro de la aristocracia. Entonces todos los conquistadores han hecho sus, sus, este, sus solicitudes, sus probanzas, y en esas probanzas es donde estamos encontrando qué es lo que sucedió en el suministro Porque aunque cada uno se atribuye cierta participación, en conjunto nos describen qué es lo sucedido. Ahora, esos, esos elementos de carácter eh, documental se confrontan con hallazgos arqueológicos. Cuando se iba a plantear, cuando se planteó la hechuga, la de la planta irreverente que hay Previamente se hizo una exploración arqueológica de toda la, la zona que iba a afectar el embalse. Entonces, una arqueóloga llamada María de los Ángeles Olay Barrientos vino a hacer ese estudio, recorrió las márgenes y entró hasta donde era posible entrar sin arreglarse. Entonces ella hace una descripción del único sitio donde podían haber permanecido más de mil gentes. Confrontando informaciones, Bernardo del Castillo dice que cuando vinieron con Luis Marín en 1524, cruzaron el río. Ellos venían de Quechula. Hasta hace una declaración: no confundir Quechula con Quecholac, que es otro poblado. Entonces describe que después de cruzar eh, en Quechula, abrieron camino hacia los llanos de Estapa, que es Iztapa. Y ahí describe los enfrentamientos que tuvieron con los Chiapas. Tuvieron tres enf enfrentamientos. Entonces los chiapas, al sentirse superados, se retiraban para arrojarse al río nadando. ¿No es ese el hecho de los Relata también Virgil del Castillo que al llegar a la orilla del río disfrutaron de unas exquisitas ciruelas. De ahí sacamos un dato. El jocote, chapía, es originario del lugar, no es sembrado por otra gente, es originario. Ya existía cuando llegaron los conquistadores en 1524. Entonces en la noche llegan cautivos de los Chiapas a ofrecerles canoas para que cruzaran el río. Que ellos les indicarían cuál era el barro más favorable para que cruzaran. Y es lo que hacen. Al día siguiente, cruzan el río y así pueden eh, llegar al pueblo de Chiapa, sorprenderlos eh, en un terreno llano, ayudados por los mismos cautivos que se sublevaron y atacaban por la retaguardia a, a, a, este, a los Chiapas. Los Chapan tenían cautivos zapotecas, tenían cautivos mexicas también, mam. Ellos cautivaban gente en la costa. Está muy bien descrito por exploradores posteriores cuál era el camino que se seguía para seguir de la costa hasta Macuilapa y luego Jiquipilas. Está perfectamente escrito. Bueno, entonces, los de Luis Marín derrotan a los Chiapas. Sigue Luis Marín hacia Chamula, tuvo enfrentamientos muy sangrientos en Chamula, no pudo dominarlos y entonces pensó que no era un lugar propio para fundar y se retiró a Coatzacoalcos, que era donde había venido, de ahí, de Coatzacoalcos, los Chiapas fueron derrotados, se dieron cuenta de que estando como estaban protegidos por los dos ríos, y ese da una información indirecta, no? estaban protegidos entre el río Grande y el río Bobos, que es el que conocemos como Santo Domingo. Esa confluencia de los ríos coincide más o menos con Cupasni, que Cupasni. El lengua chiapaneca significa muchos de nosotros. Pero los arqueólogos no aceptan que ahí haya estado la ciudad de los Chiapas de cuatro mil vecinos, porque no hay ningún vestigio. Hay que recordar que en esa zona de Cupasmí, y en todo el río, periódicamente había inundaciones. Yo todavía Pasé el puente de Chiapa, adelante el puente lo pasé en Canoa en 1945 estuvo inundado todo hasta la parte baja de, de Chiapa estaba inundada entonces sí había estos grandes crecientes en, en algunas temporadas no solo no era todos los años esas grandes crecientes pudieron haber arrastrado construcciones elementales de los Chiapas porque los Chiapas no eran escultores, no hay ni una piedra trabajada. No Ellos lo que trabajaban era el barrio para utensilios. Entonces, derrotados los Chiapas buscan el refugio entre las dos peñas partidas por el río, como dice la del real. La interpretación de la Cédula Real debe ser muy cuidadosa. Primero se deduce que en esa Cédula Real han engañado al rey. La Cédula Real la emite el rey con la información que le lleva Juan Méndez de Sotomayor. Juan Méndez de Sotomayor fue uno de los conquistadores que vino con Luis Marín, posteriormente vino con Diego de Mazariegos, pero también además de Méndez de Sotomayor venía Baltasar Guerra. Baltasar Guerra, después de, de la segunda vez que vino con, con Diego de Mazariegos, no se regresa a México, a Tenecita, no se regresa, sino que se va a Guatemala. Y en Guatemala, Jorge de Alvarado, en sustitución de Pedro de Alvarado, le da el nombramiento de teniente de gobernador de la provincia de Chiapa. Entonces, él es el que le pide al rey. Que le conceda el escudo de armas que el rey ha dado a los vecinos, a los vecinos de San Cristóbal. O sea que el escudo está dado a los españoles vecinos de la recientemente cambiada de asiento. Villarreal de la provincia de Chiapa y decimos cambiar de acento porque precisamente no hay un acta de la fundación de la Villarreal de provincia de Chiapa, que esa corresponde a la actual Chiapa de Corzo, está descrito por Remisal el sitio, está descrito la plaza mayor con, con los lotes para cada conquistador, para la iglesia y para, y para el cabildo tal tal y escrito para organizar. ¿no? Esa sí ya es. Entonces esa acta no existe. Al mismo tiempo que llega Diego de Mazariegos por el rumbo de Comitán. Llega Pedro de Portocarrero, comisionado por Jorge de Alvarado, porque Pedro de Alvarado andaba en España. Entonces, Portocarrero funda una villa, pueblo. Lo supo, llega a Mazariegos, entonces se fue a entrevistar con él y le aclaró que él venía por parte de la primera audiencia de México a fundar la villa por instrucciones del rey, y que deberían deshacer la villa fundada. Ahí hay un, una, un punto muy interesante por las fechas. Pedro Puerto Carrero funda su, su villa en el 527. Perdón, 1528. Ahora, ¿a quién servía? Pedro Alvarado servía a la Capita. Pedro Portocarrero servía a la Capitanía General de Guatemala. Diego Mazariegos servía a la Audiencia de, de, de México, a la Primera Audiencia. Pero el rey, desde el noviembre de 1527, antes de que se hiciera el cambio de asiento a San Cristóbal, ya le había dado el real a Pedro de Alvarado para que fuera gobernador y capitán general de, de Santiago, que se dice en la provincia de Guatemala. O sea de la primera fundación, obedece a un enviado de Jorge de Álvaro, Pero se impuso el, el, el poder de la Audiencia de México. Entonces, Diego de Masallegos llega al terreno que fue llamado Huey Zacatlán. Huey Zacatlán significa Zacatonal Grande o, o Grande Zacate. ¿no? Ese nombre, ¿quién le pone?, porque es de, de lengua náhuatl, en, en, en, en el Zacatonal, no había habitantes. Ellos escogen el lugar porque les pareció bueno. El nombre de pues lo ponen los Tlaxcaltecas y los Mexicas que venían acompañando al conquistador, acompañando y, y abriendo campo y cargando bultos. Ellos son los que van dando los nombres. Y el acta dice que se fundó la vida real de la provincia de Chiapas, pero que el médico que venía y todos los vecinos se dieron cuenta de que era un lugar muy caluroso, con muchos insectos, y que entonces había que buscar otro lugar, y es como llegan a, a, a San Cristóbal, y entonces la acta dice, se hace el cambio de asiento de la villa, porque la villa solo se podía fundar una vez en cada región, entonces no se fundó San Cristóbal, se cambió de asiento la Villa Real de Provincia de Chiapas, que así se llamó originalmente. Porque Diego Masagüez era originario de Villarreal, en España. Ese es uno de los, de los elementos que se aclaran a través de esa documentación encontrada por Jean de Vos. Ahora, la descripción de, de lo que sucedió en el sumidero la basamos primeramente lo que dijimos de la arqueóloga Olay Barrientos. El único sitio es una plataforma donde cabían aproximadamente dos mil Esa plataforma tiene muchos, eh, muchos vestigios arqueológicos, de escaleras, cuatro o cinco escalones, Áreas, áreas extensas, áreas pequeñas, y una pirámide que reconstruyó la, la arqueóloga. Esa pirámide se puede visitar, ahí está, pero no le han dado importancia. No le han dado importancia porque aceptando esto se acaba la leyenda. La leyenda dice que desde mil metros de altura se arrojaron, cuando ya estaban cansados de tanto luchar, se arrojaron con sus mujeres y sus niños. Esa descripción de la leyenda fue un invento coincidente con dos, dos escritores, Remisal y en España con Antonio de Herrera, que era cronista del rey, pero que nunca viajó a las tierras descubiertas. Entonces, ellos son los que inician la leyenda. El hecho real es que esa plataforma estaba a 14 metros y medio del cauce del río. Y esos 14 metros eran puros peñascos. Claro está que se rueda cualquiera ahí y se mata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esa plataforma solo tenía una entrada porque estaba en medio de la montaña. Una entrada donde no podían entrar los caballos. Era una entrada estrecha donde tal vez podían estar eh, luchando 10 indígenas. Y diez españoles con sus espadas, con lanzas, superioridad de armas. Y los demás Chiapanecos que estaban ahí, pues no, no, no luchaban, aventaban flechas nada más, porque no tenían enfrente enemigo, ¿eh? solo aventar flechas, aventar. De todos modos, la resistencia de los chiapan fue eh, furiosa, no podían entrar los de Diego Masallí. Entonces se les ocurrió subir por la montaña y mediante cadenas o mediante cuerdas, bajar y llevando una, una torcha, ¿no? bengala, de bengala, entonces cuando los chapas vieron, entonces, esas gentes pues, quedaron alarmas, no sabían de qué se trataba, personajes que de, de bajaban de la montaña, manejando, manejando juego. Se distrajeron y aprovechan los conquistadores para entrar. La gente estaba amontonada porque la plataforma tiene como 650 metros de largo. El promedio varía, puede variar de 50 a 30 metros. Entonces lo fueron haciendo que se replegaran. Y al replegarlo, atrás estaban mujeres, ancianos y niños. Y esos son, en alguna provincia dice, él vio cómo se les arrancaban mujeres y niños. Ahora, ese es el hecho real que se deduce. Pero claro, la, la leyenda en donde es el hecho, y ya se arrojan porque fueron muy valientes y prefirieron la muerte a la esclavitud. De todo modo, la esclavitud llegó con los sobrevivientes. Es, es nada más una buena idea de, de cómo se va eh, entretejiendo una crónica basada en hechos reales, que aunque sucedieron hace muchísimos años, cinco siglos, de todos modos se puede revivir qué es lo que sucedió realmente. Eh, la leyenda que publica Remesal y Antonio de Herrera fue tomada aquí en Chiapas por el maestro Ángel Mario Corso y él hizo los cuentos del abuelo, es decir, la, un procedimiento didáctico para enseñar historia a los niños, pero basado en, en esa leyenda. Ese es el libro de, del maestro Corso pues todavía es tomado como información histórica de Así que, si se puede manifestar esto, yo digo, bueno, ¿qué quieren saber? ¿Quieren saber el hecho real o quieren saber la leyenda? Creo que todo el mundo debe saber el hecho real. Y la leyenda está buena que se la platiquen a los extraños.